Uno no se aleja porque quiere, se aleja porque lo alejan, porque lo ignoran, porque no le dan su lugar, porque lo lastiman. Uno se aleja porque antes ya lo intentó todo. La vida es un viaje lleno de altibajos, de momentos de felicidad y de tristeza, de encuentros y despedidas, y de relaciones que comienzan y que pueden terminar de manera abrupta. Uno de los aspectos más dolorosos de las relaciones interpersonales es la separación, especialmente cuando se produce sin que se quiera. A veces, uno no se aleja porque quiere, sino porque lo alejan. En este artículo, exploraremos las razones por las que una persona puede alejarse de otra sin haberlo planeado y cómo manejar la situación de manera efectiva. Uno no se aleja porque quiere. A menudo, cuando una persona se aleja de otra, se asume que lo hace porque quiere. Se supone que hay algo en la relación que no le satisface o que ha encontrado algo mejor. Sin embargo, hay muchas razones por las que una persona puede alejarse sin haberlo buscado. Una de las razones más comunes es la falta de reciprocidad en la relación. Cuando una persona siente que no se le da su lugar, que se la ignora o que no se valora su presencia, es natural que busque alejarse. Todos necesitamos sentirnos queridos y valorados en nuestras relaciones. Si una persona no recibe lo que necesita de la otra, puede decidir alejarse para protegerse del dolor y la decepción. Otra razón por la que una persona puede alejarse sin quererlo es porque ha intentado todo lo posible para mejorar la relación pero nada ha funcionado. Si se han tenido conversaciones honestas y constructivas, se han hecho compromisos y se han tratado de solucionar los problemas, pero nada ha cambiado, es comprensible que se decida dar un paso atrás. También es posible que una persona se aleje porque ha sido lastimada. Las relaciones no siempre son fáciles y pueden haber momentos de dolor y conflicto. Sin embargo, cuando una persona se siente lastimada una y otra vez, puede decidir alejarse para protegerse y sanar. Cómo manejar la situación. Si te encuentras en una situación en la que sientes que alguien se está alejando de ti y no sabes por qué, es importante tener una conversación honesta y abierta. Pregúntale a la persona cómo se siente y si hay algo que pueda hacer para mejorar la situación. Escucha lo que tiene que decir y trata de entender su perspectiva. Si ha habido un malentendido o un problema en la relación, trata de solucionarlo juntos. Si la persona ya se ha alejado y te das cuenta de que no hay vuelta atrás, es importante aceptar la situación y permitirte pasar por el proceso de duelo. Puede ser difícil, especialmente si no sabes por qué se alejó, pero es importante respetar la decisión de la otra persona y no forzar nada. En lugar de centrarte en la pérdida, trata de enfocarte en ti mismo. Dedica tiempo y energía a las cosas que te hacen feliz y te hacen sentir bien contigo mismo. Busca el apoyo de amigos y familiares y habla con alguien de confianza sobre cómo te sientes. Recuerda que no eres responsable de las decisiones de otras personas. Si alguien se aleja de ti, puede haber muchas razones por las que lo hace que no tienen nada que ver contigo. En lugar de culparte a ti mismo o tratar de convencer a la otra persona de que vuelva, enfócate en tu propio bienestar emocional y haz lo que necesites para sentirte mejor contigo mismo. También es importante reflexionar sobre la situación y aprender de ella. ¿Hay algo que podrías haber hecho diferente en la relación? Hay patrones en tus relaciones anteriores que podrían estar afectando tu capacidad para conectarte con los demás. Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a crecer y mejorar tus relaciones en el futuro. En algunos casos, puede ser útil buscar la ayuda de un profesional para manejar tus emociones y trabajar en tus relaciones. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a explorar tus patrones de comportamiento y ayudarte a desarrollar estrategias efectivas para mejorar tus relaciones en el futuro. Uno no siempre se aleja de alguien porque quiere. A veces, es la falta de reciprocidad en la relación, la incapacidad para solucionar los problemas, el dolor emocional o una serie de otros factores, los que llevan a una persona a alejarse. Si te encuentras en una situación en la que alguien se está alejando de ti, es importante tener una conversación honesta y abierta para tratar de entender lo que está sucediendo y trabajar juntos para resolver cualquier problema. Si la persona ya se ha alejado, es importante respetar su decisión y enfocarte en tu propio bienestar emocional. Aprender de la experiencia y buscar la ayuda de un profesional puede ayudarte a mejorar tus relaciones en el futuro. Falta de reciprocidad Una de las razones más comunes por las que alguien puede alejarse de otra persona es la falta de reciprocidad en la relación. Cuando una persona siente que está dando más de lo que está recibiendo en una relación, puede comenzar a sentirse infravalorada y no apreciada. Si la otra persona no muestra interés en pasar tiempo juntos o no se preocupa por las necesidades emocionales de la otra persona, es comprensible que la persona que siente que no se le da su lugar decida alejarse. Comunicación insuficiente. Otra razón por la que alguien puede alejarse sin quererlo es la falta de comunicación. La comunicación es esencial para cualquier relación y si hay problemas de comunicación, la relación puede sufrir. Si una persona siente que no puede hablar honestamente con la otra o que la otra persona no está dispuesta a escuchar lo que tiene que decir, puede sentirse frustrada e incomprendida. La falta de comunicación puede llevar a malentendidos y conflictos que pueden hacer que una persona decida alejarse. Diferentes expectativas. A veces, una persona puede alejarse de otra porque tienen diferentes expectativas para la relación. Si una persona quiere una relación comprometida y la otra solo quiere algo casual, puede haber un desequilibrio que haga que la persona que quiere una relación comprometida decida alejarse. Del mismo modo, si una persona espera cierto comportamiento o apoyo de la otra persona y no lo recibe, puede sentir que la relación no está funcionando y decidir alejarse. Cómo manejar la situación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 La falta de reciprocidad, la comunicación insuficiente y las diferentes expectativas son solo algunas de las razones por las que alguien puede alejarse sin quererlo. Si te encuentras en una situación en la que alguien se está alejando de ti, es importante tener una conversación honesta y abierta y trabajar juntos. Ahora es importante que para que una relación funcione, es importante desarrollar lo que muchos han convenido llamar inteligencia emocional. De esa manera, podremos cultivar relaciones realmente sanas. Aquí te doy unas ideas. 1. Reconoce tus emociones. El primer paso para desarrollar la inteligencia emocional es ser consciente de tus propias emociones. Tómate un tiempo para reflexionar sobre cómo te sientes y qué desencadena tus emociones. Si eres consciente de tus emociones, puedes comenzar a regularlas y tomar decisiones más informadas. 2. Aprende a regular tus emociones. Una vez que seas consciente de tus emociones, aprende a regularlas. Esto significa aprender a controlar tus reacciones emocionales y a tomar decisiones más informadas en lugar de dejarte llevar por tus emociones en el momento. 3. Practica la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y entender cómo se siente. Practicar la empatía puede ayudarte a conectarte mejor con los demás y mejorar tus relaciones interpersonales. 4. Comunica tus emociones de manera efectiva. Aprender a comunicar tus emociones de manera efectiva es una parte importante de la inteligencia emocional. Comunica tus sentimientos de manera clara y sin culpar a los demás. Esto puede ayudarte a resolver conflictos de manera más efectiva y mejorar tus relaciones. 5. Aprende a manejar el estrés. El estrés puede afectar negativamente tu inteligencia emocional, así que aprende a manejarlo de manera efectiva. Esto puede incluir técnicas como la meditación, el ejercicio regular y la gestión efectiva del tiempo. 6. Aprende a aceptar la crítica. Aceptar la crítica es una habilidad importante para desarrollar la inteligencia emocional. Aprende a aceptar las críticas constructivas y usarlas para mejorar en lugar de tomarlas como una crítica personal. 7. Desarrolla la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse después de una experiencia difícil. Aprender a ser más resiliente. Puede ayudarte a enfrentar desafíos y superar la adversidad de manera efectiva. 8. Practica la gratitud. La gratitud es una parte importante de la inteligencia emocional. Practica la gratitud diariamente y trata de enfocarte en las cosas positivas en tu vida. Esto puede ayudarte a mejorar tu estado de ánimo y aumentar tu bienestar emocional. En resumen, desarrollar la inteligencia emocional requiere práctica y esfuerzo, pero puede mejorar significativamente tu capacidad para relacionarte con los demás y manejar tus propias emociones. Sigue estos pasos y trabaja constantemente en mejorar tu inteligencia emocional para lograr una vida más saludable y satisfactoria.